Tener la posibilidad de herir a alguien que nos hirió y no hacerlo es lo que nos distingue de la gente mala. Aunque la gente sea mala contigo, tú sigues siendo amable. Créeme que un día la vida te lo va a recompensar.